Hola a todos a mis heraldos del caos y de la destrucción soy Darkzarud 496 bailes contaré. La parte 2 de la teoría que hubiera pasado si Issei fuera traicionado y obtendría el. Cuerpo de Zamasu bueno sin más que decir empecemos Raizer dice acompáñenme para sacar una. Pergamino para quitar las piezas de ajedrez Issei y Shinobia asiente la cabeza y Raizer. Llama a sus amigas que antes lo llamaba Arenise y dice que no ellas no son tu Aren. Raizer dice como te dije muchas cosas han cambiado tuve que conocer más a fondo y si me aceptaban como amigo y no como su amo y ellas aceptaron bueno así las llame para me hagan. Un favor y una dijo cuál es ese favor Razer y dice necesito que vayan a la biblioteca y busquen el pergamigo de quitar las piezas de ajedrez del clan Gremor y estas se impresionan y dicen Raizer: la biblioteca es gigantesca y además lo que pides es muy... Pergamigo antiguo de seguro está todo polvoriento Raizer dice no se preocupen yo también. Ayudaré y dice vamos tu biblioteca no puede ser tan grande después de pasarlos. Pasadillos y llegaron a las puertas de la biblioteca y se y Xenobia está en la boca está el. Piso por la enormidad de la biblioteca y, se y dice esta es la biblioteca más grande que he Visto esto tendrá unos mil metros pero Rabel dice en realidad es mil doscientos cincuenta metros y doscientos metros. De alturas Xenobia dice porque tienen tantos libros Raizer dice es que mis antepasados en. La guerra robaban información de otros clanes sobre todo de los de la clase alta como los. Gremorias. Y que demorara unas horas y así fue libro tras libro hasta que hice y dice esto. Es interminable pero encuentro nada solo aparecen documentos de clanes extintos ojalá que. Xenobia lo encuentre rápido ya quiero cumplir mi venganza ya con Xenobia y esta dice esta. Biblioteca es enorme, a ver esta es, y esta quita el polvo y ve el sello del clan y griega, que dice sello se extracción de piezas Shenovia, les dice a todos que ya lo encontré ya. Todos saliendo de la biblioteca Shenovia, le da a Raizer el pergamino de extracción de. Piezas del clan Gremory Raizer dice esta es, al parecer que uno de mis ancestros les robó Esto a los Gremory mucho antes, pero me pregunto por qué lo robó esto y se y dice ahora qué. Raizer y este dice ahora falta que estén listos emocionalmente ya que como les dije esto. Será muy doloroso para ustedes porque yo no soy el usuario que les agrego al clan gremori Ise y Xenobia entenderían prepárense que dentro de poco prepare el pergamino para la extracción de piezas de ajedrez Ise y Xenobia están en la sala de la casa de Raizer y Griega. Estos hablan que tendrán que defender de rías y de los demás Xenobia dice no te preocupes. Y si tú salves que yo te quiero y nunca te dejaré. Issei, y con una sonrisa dice yo también. Te quiero y te defenderé hasta la muerte, y estos se besan para no olvidarse de uno al otro. Raizer dice: Todo está listo. ¿Quién será el primero? xenobia dice yo, haré, dice. Ahora rescuéstate sobre el pergamino, hermana. Ayúdame en la extracción de las piezas, Riser. Dice: esto te golera, pero valdrá la pena Xenobia, entendería. Y Raizer junto con Ravel. Liberan una energía roja y dorada y sacan poco a poco la pieza de ajedrez. Xenobia grita de dolor por la extracción y se toca la mano de Xenobia diciendo estoy contigo todo saldrá. Bien solo resiste un poco mal Raizer junto a Rabel, sacan la pieza de ajedrez a Xenobia y griega. Esta cae muy agotada Raizer dice eso debe ser el efecto secundario de la extracción de la pieza de ajedrez que causa un agotamiento muy fuerte y se carga a Xenobia y dice la Llevaré a un cuarto para que descanse Rabel, le dice acompáñame, sé dónde está el cuarto. Apropiado para que descanse después de unos minutos, y y la recuesta a Shenovia en una cama y dice no te preocupes, todo saldrá bien de esto y la besa en la frente Rabel dice no. Te preocupes, pueden quedarse aquí el tiempo que puedan, se y con una sonrisa le dice. Muchas gracias y esta dice te doy un consejo, los Gremori no son los tipos que caen fáciles y sobre todo en la primera en morir elige bien a quien desequito de Rías matar a Issei. Dice a qué te refieres y esta le dice por ejemplo si matas a Akeno su padre barra que te buscará por matar a su hija pero si matas a Rías desatarás la furia de su padre y de su hermano y di dimanos que el hermano de Rías no es nada débil ya que es el rey demonio Issei. Dice entonces mataré a alguien sin importancia como aquí va y Koneko la hermana de Raizer dice ven estás preparado para la extracción de las piezas y asiente con la cabeza Razer dice bueno Issei recuéstate en el pergamino que esto será algo doloroso. Raizer y Rabel liberan una la misma energía roja y dorada y sacan una por una las piezas de peón Issei siente dolor por la extracción y al final sacan la última pieza de peón. Issei dice esto fue muy doloroso pero valió la pena Rabel dice puedo ver que no sufristes. El agotamiento como Xenobia Ise y dice si tengo el agotamiento solo que tengo más. Resistencia al agotamiento por se si el gran emperador rojo Ryzer dice que hacemos con las. Piezas Ise y este dice es mejor destruirlas para que Rías no controle a más gente Raizer. Asiente y le prende fuego para destruirlas y dice esto demorará unas horas ya en la mañana. Ise y Xenobia entrenan y van en la escuela Rías y los demás los miran con odio Rias se. Eh. Acerca a Ise y dice maldito esclavo como te atreves a atacar a tu ama y le iba a dar un golpe pero este lo esquiva y le golpea en la cara haciendo que retroceda y con una sonrisa sádica le dice intentado en matarme algo que dudo mucho y si lo haces va vale, a de ti y tu tonto séquito xenobia vámonos de aquí y esta activa un círculo mágico. A qué no les iba a robar un rayo pero estoy se van al instante pero qué demonios por qué. No sentí la energía de Mónica en el maldito de Issei y Xenobia a que no lo rías con eco dice. Que no el círculo mágico lo le pertenece a la familia Fénix Rías dice algo está metido. Raizer con esto ya en la casa de Raizer Xenobia dice eso fue por poco nos golpea ese rayo. y dice si por y poco y todo fue gracias al papel de círculo mágico instantáneo que nos. de Raizer y Rabel inicio del flashback en y este papel dijo Raizer Issei dijo que es. Esto Rabel dice este papel es un círculo mágico instantáneo para que los transporte hasta. Aquí Issei dice a ah, muchas gracias Reiser. fin del Fashbao Raizer se acerca y dice con lo. Oh, que puedo ver se salvaron de algo lo dijo con una sonrisa Y Sei dice fue rías y su maldito. Sequito nos quiso atacar pero use el círculo mágico que me diste si nos salvamos Raizer. Dice ahora que harán Sei dice entrenar poco para proteger mi vida y la de Xenobia Raizer. Dice no te preocupes por eso ya me encarje Xenobia dice a qué te refieres Raizer Rabel. Dice les dimos una protección de nuestro clan a ustedes dos ya que si rías los atacan. Nosotros reaccionaremos y se y contento muchas gracias Rabel y Raizer y este le dice y griega. Además casi todos los clanes están conmigo en ayudarme ya que les ayude un poco y además. Mis padres los líderes aceptaron en darte la protección ahora entrenen o descansen que eso. Creo que este día se puso muy agitado ya en el club del ocultismo Rías se entera que Issei y Xenobia están protegidos por el clan Fénix y dice maldito Raizer me las pagará ese. Malnacido Eco dice presidenta ahora Issei es intocable si lo atacamos tu hermano pero. Termino de decir cuando Rías dijo no quiero a mi hermano en mis planes de deshacerme de. Issei a que no dice y que hacemos Rías dice atacaremos a Issei no importa en qué lugar esté. Kiba dice Ise y de seguro está en la casa de a que no dice recuerda que Raizer es muy querido por muchos clanes al parecer que Raizer cambió drásticamente su comportamiento. Rias dice no me importa quiero ver a Ise y Xenobia muertos Kiba dice si matamos a Isei. Balin nos matará Rias dice no lo sabrá ya en la casa de Raizer, Ise y Xenobia entrenan un poco pero suenan una explosión Raizer lo oye y dice que demonios fue esa explosión ven. Ravel, vamos a ver qué pasa. Isei dice: Maldita Rías, ahora sí acabaré contigo de una maldita vez. Vengaré la muerte de mis padres y comienza la batalla. Isei activa su balance, Breaker. Y Xenobia su Durandal y Rías dice: Maldito, ya sé por qué no siento tu energía de momia por... Que dejaste de ser un demonio. Isei le conecta varios golpes y patadas. Xenobia le da un espadazo. Aquí va habiéndolo retroceder, pero a que no le da rayos habiéndolos retroceder pocos. Metro Sisei dice maldición solo somos 2 contra 5 pero una bola de fuego a Rias pero la esquiva y dice pero que demonios Racer y este dice Rias esto ha ido demasiado lejos. Raizer dice ahora somos 17 contra 5 y Racer Rabel pelean contra Rias y Aken no mientras que las demás pelean contra Asiakiba y con Eco Rias ataca con una esfera de la destrucción. Pero Issei lo esquiva y se le dice a Draid de cuánto tiempo puede usar la Jojernaut Y. Draid le responde de unos 15 minutos y se dice 15 minutos es muy poco tiempo y comienza a atacar a Rias y se dice dragón shot boss boss boss boss y le lanza el dragón Shot a Rias así recibiendo el ataque y Rias sufre un daño pero no tan considerable Rias. Carga una energía de la destrucción a Isei, pero a que no le da unos rayos a y así. Recibiendo y también la energía de la destrucción así recibiendo un gran daño que rompe. Una gran parte de la armadura solo le queda la pierna derecha y el brazo izquierdo y el casco diciendo malditas me las pagarán pero Raizer les lanza unas bolas de fuego así. Recibiendo mucho daño Draibleta da su energía para recuperar el balance breaker y la armadura de isei se comienza a regenerar así recuperando estado de balance breaker. ¿A no le da un rayo a Ryzer, pero se cubre con su brazo, así saliendo la carne mostrando el hueso del brazo de Ryzer? Pero se recupera al instante. Rías dice: Demonios, se me olvido que son inmortales. Mientras tanto, en otro mundo, un chico está peleando con otra criatura. El chico se llama Gohan y está peleando contra una criatura llamada Fey y está en un choque de poderes. Goan dice: Ahora y este comienza a ganar el choque. Fey dice: Esto es imposible. Y por el choque de poderes se forma un agujero de gusano por el poder entre estos dos Razer. Dice toma esto y este le da un golpe a Akino que la aturde y Issei aprovechándole arroja. Otro dragón Box así mandándola a la volar y se siente una gran cortina de humo y se forma. Un gran agujero de gusano detrás de Isei, diciendo que demonios es esto Issei y se usa todo. Su poder para no ser absorbido Issei se arraga de la tierra con una mano del balance. Breaker Xenovia se preocupa por Issei y este corre para salvarlo pero es interrumpida por Coneco pero Raizer le arroja una bola de fuego y esta lo esquiva pero es atacada por una. De las amigas de Raizer Xenovia agarra la mano a Issei para no ser succionado por él agujero de gusano pero el agujero se hace más fuerte Issei dice Xenovia cuídate mucho te. Amo Raizer cuídala por mí por favor Raizer mientras pelea con Rias dice no te preocupes yo. Me dejaré cargo, Shenobia dice. No te dejaré, Isei Yo te amo, Isei Dice. Esto no es un adiós, sino un hasta luego. Y este no resiste, más y es succionado por el portal. Raizer, Rabel y griega. Shenobia dicen gritando. Isei y, y, y, y, y, y, y, y. Raizer lleno de furia dice. Este será su fin y griega. Este con una velocidad ataca a todo el club del ocultismo. Rías dice. vámonos de aquí y todo. El club del ocultismo se junta y activan un círculo mágico. Raizer dice. No permitiré que. Escapen cobardes y arroja una bola de fuego pero el club se salvan Raizer, maldito se. Escaparon Shenobia cae en llanto en el mundo de Dragon Ball tras matar a y un agujero de. Gusano aparece y sale un chico con armadura roja esto impresiona a los guerreros Z goan Dice que demonios fue eso bueno chicos ay dejaré hasta aquí la teoría no se olviden de dar. Like y suscribirse al canal bueno sin más que decir adiós y que tengan un buen día.